Trabajo ha sido desde muy pequeño, desde esto ya es la herencia de los abuelos y ya por parte de mi papá. Y, y entonces me nos enseñó a trabajar y nosotros nos al cultivo el plátano y, y vamos con él. Nos hemos sentido muy contentos. Aquí, aquí estamos viendo el cultivo, que creo que está muy bonito y está muy fresco. Únicamente se le ha aplicado lo que es gallinaza, se le, se le ha aplicado la cal y se le ha aplicado el, el granulado. Tampoco le hemos echado bastante porque tampoco nos sirve, porque una mata no se come sino lo que ella necesita. A EPM, que ha sido uno de, de los propietarios en esta vereda, Isagen, Isagen también otro que no ha colaborado mucho, no solamente aquí para nosotros, sino para toda la vereda, para el que ha querido trabajar. Al municipio, Macer.